Hola a todos, hoy os voy a mostrar cómo configurar una reunión utilizando una equalet de dos brazos. Este tipo de montajes está recomendado para reuniones de dos anclajes fijos y recuperables en escala tradicional y es excelente para asegurar a primera de cordada con un dinámico. Para ello necesitaremos dos mosquetones de seguro que colocaremos entre cada uno de los anclajes, una cinta cosida que chaparemos a uno de los mosquetones acordándonos siempre de dejar la parte cosida fuera de la zona de trabajo le haremos un nudo simple lo igualaremos en longitud y a la misma altura que la anterior confeccionaremos otro nudo igual lo chapamos en el siguiente mosquetón y a una de las V les damos media vuelta y colocaremos un mosquetón de seguridad en cada una de ellas contrapeado y está lista este tipo de reuniones tiene una gran polivalencia de seguridad dado que es multidireccional reparte muy bien la carga entre los dos anclajes y gracias a los dos nudos laterales se limita una sobrecarga en caso de que falle uno de ellos el único inconveniente es que se gastaría un mosquetón más y en otro tipo de instalación. Os mando un saludo muy grande y nos vemos en la roca.